escriba, ¿no? De hecho, vamos a estar hablando sobre este tema en unos segundos, pero queremos saber qué usted piensa, qué opina sobre la flexibilización del horario del toque de queda. Mírala ahí en pantalla. ¿Está usted de acuerdo con el cambio en el horario del toque de queda? ¿Qué piensa la gente? Vamos a ver. Y es que a partir del lunes iniciará esto o iniciarán estos nuevos horarios. El ministro de salud pública Plutarco Arias. Anunció este martes que la disposición del toque de queda será extendida, vamos, eh, si tenemos las imágenes, eh, será extendida pero con los horarios eh, que se flexibilizarán una vez entre en vigencia la nueva extensión. Desde el próximo lunes el toque de queda será a partir de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana y los fines de semana de 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Sobre este particular, el Colegio Médico Dominicano está en desacuerdo. El presidente del gremio, el señor Waldo Ariel Suero, dijo que en vez de flexibilizar el horario, debió de endurecerse. Comenta que hay que tomar medidas con respecto al toque de queda, porque una gran parte de la población no está respetando los horarios de toque de queda, dice eh, Waldo Ariel Suero. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué piensa la gente sobre esto? Y nosotros acá estaremos conversando sobre el tema Yerjan. Miren, si, lo, si tienes por ahí, el pasado lunes, a propósito de cuando tú planteabas este tema, yo daba una información eh, que quiero compartir con ustedes, la, la tenemos lista Israel, para que ustedes vean cómo se dio justamente lo que nosotros planteábamos en este programa hace apenas 48 horas. La, la tenemos, vamos a escucharlo. ¿Qué va a pasar? Oye, esto, Carolina, ¿qué va a pasar? Van a flexibilizar el toque de queda. ¿Tuviste lo que dijo Raquel? Sí. La esposa? Porque, lo que yo decía, a Raquel Albaje, la, la primera dama, alguien tiene que, que, está, alguien tiene que decirle: primera dama, un momentito, a, atienda sus asuntos y déjanos nosotros atender los asuntos de Estado. Porque aunque usted tenga derecho a opinar, pero usted es la, la esposa del presidente. Está ¿Qué dijo bien. ella? Hay que flexibilizar el horario del toque de queda sin medir las consecuencias. Sin sin medir las consecuencias, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Van a flexibilizarlo, porque incluso he visto ya en los medios nacionales, he visto en los periódicos, la tendencia de opinión a que se flexibilice, es posible que lleven el toque de queda a las 9 o a las 10 de la noche. ¿Va a ser lo mismo que lo que. Sí. Lo van a llevar a las 9 o a las 10 de la noche. ¿Saben por qué? Porque lamentablemente le ataron las manos al gobierno y está irremediablemente obligado... A flexibilizarlo, aunque eso no le convenga a la sociedad. Pero para evitar esa presión que le están haciendo incluso gente del propio gobierno y del propio Estado, de los propios empresarios, va a tener que ceder. Aunque no le convenga al país, lamentablemente, ustedes verán en los próximos días que se va a anunciar una flexibilización del de, de horario del toque de queda a las 9 o a las 10 de la noche y los fines de semana, posiblemente a, la 7. a las 7 de la noche. ¿Para qué? ¿Por qué yo quise presentarle a ustedes esto? Porque es que es fácil ver el comportamiento de una sociedad cuando usted le está dando seguimiento de manera detallada. Fíjense ustedes de que yo hacía el planteamiento de que lo iban a flexibilizar no es porque yo sea un oráculo, ni porque yo sea un adivino. No, es el comportamiento que usted tiene que identificarlo. Nada más hay que ver, denle seguimiento a la primera dama. Te, le voy a dar ese, ese dato. Denle seguimiento a todo lo que dice la primera dama y por ahí va la cosa. Porque la mandan a ella decirlo, pasó con, con, con Miriam Germán. Eh, que ella dijo, va a ser una mujer y posiblemente sea Miran Germán. ¿Fue Miran Germán? ¿Qué dijo ahora? Que, había, que, que ella estaba de acuerdo con flexibilizar el horario. ¿Lo flexibilizaron? Porque lamentablemente se está gobernando actualmente para complacer la opinión pública. Y yo quiero que ustedes le pongan atención a esto. El día 15, el día 15 de agosto, un día antes de que el gobierno de Luis Abinader tomara posesión, se habían reportado en la República Dominicana, atención a este dato, 1,453 muertos por, como consecuencia del coronavirus. Al 22 del mes, de este mes, es decir, al 22 de septiembre, estamos hablando de, de un mes y, y, y siete días, atención a esto, ya se reportan 2,067 muertos por coronavirus. ¿Cuántos muertos van desde el día 15 para acá? Desde el día 15 de agosto al 22 de septiembre, 614 muertos. ¿Cómo? ¿Usted no está dando cuenta de eso? Le invito hoy a que haga ese ejercicio. Cuando, cuando la gente de salud pública publiquen, no mire la cantidad de muertos que ellos publican de las últimas 24 horas, porque le ponen dos y le ponen tres, pero en el acumulado te entran 15 y 20. Incluso lo estoy buscando aquí, eh, antes de que pase, ¿verdad? El, el, el, el tema de hoy. Se lo, bueno, míralo aquí. Fíjense aquí, muchachos, si lo pueden enfocar, por favor. Miren. Si ustedes se dan cuenta, le voy a dar este dato para que lo hagan en ese ejercicio hoy. Miren aquí. Eso que ustedes ven ahí, ese cero, fue el informe de ayer de Salud Pública que dice que hubo cero muertes. Pero aquí. Te ponen dos, ese es el acumulado del total de los muertos, 2064. Hoy, cuando lo publiquen, ponga la atención a esos dos números, a este y a este. Usted se va a dar cuenta que aquí le ponen uno y dos muertos, pero aquí te suman 15, de cuándo son. Y siempre te dicen de, de otra fecha, pero de cuándo son. Y ahí es que usted se da cuenta el total, la cantidad de gente que ha fallecido por esto. No esto, porque esto es un, para mí esto es un engaño. Y digo para mí porque yo realmente no, no, no soy el que manejo eh, eh, eh, los datos de manera directa, no sé cómo lo están haciendo, pero fíjense ustedes cómo reportan cero muertos en, los, en las últimas 24 horas, pero aquí en, en, en la cantidad del acumulado te suman 15 y 20, Cosa que yo no entiendo. Francis, ¿qué tú opinas? Terrible. ¿Eh? ¿Qué tú opinas sobre, sobre el toque? No, ya nosotros tenemos que saber que se ha convertido en, un, en una confianza irregular, una confianza falsa de la población que estamos actuando a nuestra sancha. Yo diría que, que el toque de quede es, es infructuoso. Lo único que nos controla es para limitar el, el, el libertinaje, la, la libertad y el disfrute. Es lo único. Pero no se está haciendo ningún tipo de plan para que el toque de queda resulte en resultados positivos de reducción del COVID. Ya nosotros ninguno tenemos, ni el Estado, ni nosotros mismos, en qué lugar se estará infectando a alguien. Porque nunca se ha planificado eh, verdaderamente hacer una especie de levantamiento comunitario en que se determine en qué lugar tenemos acorralados al COVID y donde estamos liberados del COVID. Ya el, trans, el transitar en la ciudad y hacer toda la actividad, incluyendo aquellas que nos invitan a hacer actividad de círculos sociales, porque están sanos y yo estoy sano, entro, nos relacionamos, llega alguien que no estaba en, en, el, en el grupo, y quién sabe si esa persona venía asintomático, pero activo con el virus. Nosotros desconocemos esa, esa franja o ese control que debe de tener la autoridad, porque siempre se le ha dicho y siempre he preguntado en qué etapa estábamos. Se quiso decir que estábamos aplanando la línea, pero si vemos los resultados, ciertamente que hay que tomar en cuenta que se sigue muriendo gente por el covid que el COVID afecta a la salud de forma progresiva y muy sigilosa. Si damos cuenta a lo que está pasando también con la joven que aparece en las redes sociales, que de aquí, ¿cómo se llama? Es Rosa. Rosa. La rubia del toque sí, de la queda. Sí, la rubia del toque de queda. Te das cuenta que ella tiene una disociación, está totalmente equivocada para qué sirve el salvoconducto que su empresa le dio. Y es precisamente para que ella realice sus labores durante el día y si le, acaso le llega la noche o le pasa el tiempo porque viene de interurbano o entre ciudades, esta no tenga mayor dificultad que llegar a su casa. Pero no usar el salvoconducto para disfrutar. Y si ella estaba usando el salvoconducto para disfrutar, es porque hay lugares que le, están, que le están recibiendo para esos fines. Estaba en fiesta y demostró que la fiesta, ella la continuaría porque ella amenazó y voy a salir esta noche. Y subió el video. La y fiesta. subió el video, entonces. ¿Cree usted que tenemos a la fecha una comprensión real de tener ubicado la incidencia del virus realmente, que uno pueda decir, bueno, ahí en ese barrio hay incidencia de COVID, o que en esa ciudad no lo hay, o que en este lugar sí lo hay. No, porque no se ha hecho ese, ese trabajo de campo que debe de significar la base fundamental para la lucha contra el COVID en el momento que se haga un perfil, de epidemiología a cada sector de identificación salubritaria, es decir, que la salud de nuestro pueblo esté garantizada mediante el mecanismo de qué de el aislamiento o el mecanismo del toque de queda. Obviamente, ha contrarrestado el toque de queda, pero pareciera que es infructuoso el poder que pueda tener el Estado para Prolongar más allá o para arreciar. En lo particular, estaba de acuerdo con que se nos implante un sistema de control más rígido, pero con proyección a resultados. No hay nada de las medidas que esté proyectada a resultados. No se está esperando que recoger si reducir realmente en la condición de libertad del día y en la noche, descanso. Mira, nos escribe el doctor Bonilla, que es el presidente del Colegio Médico aquí en la seccional Duarte, que esta semana nuevamente están subiendo el número de casos. Eso me escribe, ¿verdad, Así el doctor es, Bonilla? Sí, eh, ojalá pudiera llamarlo. Eso, doctor, es por para... el, eso es por la circulación del virus y no identificado en qué lugar lo, lo, lo, lo tomó. Puede haber una persona, haber visitado la playa, como yo vi el domingo. Resulta que fui a hacer un levantamiento con un agrimensor y un cliente, a Cabrera. Estábamos internados hacia la parte de los para eh, donde están las tierras, y recorrimos 35, casi 20, 26 mil tareas según el trayecto del dron y de la cosa. el día entero. En eso, en eso, decidimos ir a comer y creíamos que íbamos a ir a un lugar donde una señora acerca de la playa. Señores, señores, no sé si era Semana Santa lo que yo estaba viendo cuando tú vas a la entrada de Cabrera, pero ahí no había, para mí, había infectación directa eh, comunitaria, porque es que demasiada gente, incluso se ahogaron dos. Sí. Cuando nosotros llegamos nos estaban enterando y estaban las ambulancias de que habían se habían ahogado dos jóvenes, lamentablemente. Mira, eh, es decir, una cantidad de gente que no tiene freno. Miren, voy a, a, a tomar las últimas tres referencias para, para mostrarle a nuestro público lo que está pasando pero que nadie dice nada, y tam también voy a explicar más adelante por qué la gente no dice nada. Miren, este boletín es el del día 19 de septiembre. Si lo pueden enfocar aquí, muchachos, mírenlo aquí, el día 19 de septiembre, lo ven ahí. Cuando usted viene aquí a la defunciones se va al fondo, dice aquí que hubo un muerto en esas últimas 24 horas, ¿verdad? Y aquí están el acumulado 2,047 fallecidos. Ese es el total desde que inició la pandemia, ¿verdad?, pero entonces, cuando nos vamos al, al próximo boletín, que es el del día 20, míralo ahí, usted se va a la defunciones, vaya al fondo, te publican dos muertos en las últimas 24 horas, pero miren el acumulado: 2054. Hay ocho que no me lo dan, que no, ¿de dónde van a aparecer nosotros ocho? ¿Lo están viendo? Ah, no, que son de fechas anteriores, pero ¿de cuándo? ¿De qué fecha? Son de, de marzo, es que la están trayendo. Es que le han tirado, es pero que le, por Dios. Óyeme, es que ellos están sumando lo que estaban en proceso de recibir ¿Cuál? ¿De resultados. de de cuándo? De, de recibir resultados pudiera ser que se haya tomado una semana, dos semanas. <risa> Pero no hay una explicación, o sea, no lo dicen. El exactamente, exactamente. tratando de ayudarlos. No, ¿no? Miren, miren, miren, <risa> miren esto también. Este es el del día 21. Porque no somos locos. Eh, el día 21 del mes 9, este fue el último, ¿verdad? Estoy Cuando usted louco. viene aquí, cero muertos. Pero miren el acumulado, 2.064. ¿Cuánto era que había en el anterior? Es 57, 54. Entonces si tú te fijas, ahí ahí me seis, sumaron 10 muertos. Diez, pero pero me publican eh, que las últimas 24 horas no hubo diez. de cuándo son esos muertos. Porque de algún día son. Tiene que, tiene que reflejármelo ahí. ¿Tú entiendes? Se supone que si una gente muere, no es verdad que van a pasar 3 o 4 meses para, para reportarlo, bueno, pero por Nosotros Dios. criticábamos a la pasada administración de que estaba ocultando resultados. Y de un momento a otro, nosotros pasamos que manteníamos una media de entre 800, 600 a 900. Caso y pasamos, positivo. Y pasamos, no, de muertos. Y pasamos de un golpe ya a 1.900. Que yo recuerdo. Yo le acabo de decir ya. Es decir, en, en, que eso es una, una cuestión. Ahora, el meollo del asunto, Carolina. Yo, en mi concepción, creo que hemos perdido un tiempo precioso para sacarle resultado a las, medidas de la, a las medidas restrictivas de desplazamiento humano y de distanciamiento. No hemos recibido los frutos producto de la medida de distanciamiento que estamos mencionando a cada momento, que debemos nosotros no perder de vista cuando lo hacemos nosotros mismos en particular, cuando vamos al supermercado veo que cualquiera se te acerca y se te pone detrás como una fila normal, yo mantengo la distancia, lo hago sentir, hay personas que se dan cuenta y se, y se retiran, que me ven que estoy distanciándome y eso produce una observación a que los supermercados, bancos, es una aglomeración total. Mira, eh, yo eh, como desde el principio he mantenido la posición de las restricciones un tanto severas, para nosotros lograr disminuir esto, y aún la mantengo, no estoy de acuerdo en la flexibilización de los horarios. No entendemos el por qué. Sí lo sabemos. Sabemos que hay una presión a nivel social, a nivel empresarial, el sector turismo, que sabemos que David Collado a la cabeza desde antes de iniciar el gobierno ya había estado trabajando para impulsar esta fuente de ingresos en nuestro país que ha decaído en un margen importantísimo de hecho cuando se habla eh, de la flexibilización de alguna forma ahí mismo se engloba lo que tiene que ver con el aspecto turístico tanto interno como externo los extranjeros eh, o los dominicanos también podemos citar que de hecho lo hemos escuchado no se sienten a gusto no se sienten conforme, en conforme de venir a la república dominicana por el hecho de las restricciones de que tienen que cerrarse de que no pueden salir a disfrutar y demás todo este panorama de presión de generación de recursos de generación de ingresos que tanto se necesita en este momento en un gobierno donde sabemos todos los gastos que ha venido eh, enfrentando, que no estaban, pues nadie lo tenía presupuestado, desde el gobierno de Danilo Medina, marzo, cuando ya entramos en la pandemia propiamente, todas las ayudas sociales, eh, las ha continuado Luis Abinader, la disminución de los ingresos a través del, de... De, de los impuestos que ha disminuido totalmente porque la producción ha disminuido a nivel nacional. Entonces todas estas cosas eh, de alguna forma pienso que le hacen insostenible al gobierno a nivel económico para poder solventarla. Vimos la información, señores, que el ministro de Hacienda dijo que el gobierno de Danilo Medina no le dejó los recursos para continuar con los pagos de esas ayudas sociales a nivel empresarial. Estamos hablando de los planes fase 2 y el plan fase 1 para las empresas que están cerradas. ¿Qué te dice eso? Posiblemente quedan tres meses para diciembre, que es la fecha que Luis Abinader anunció para... Eh, concluir por lo menos este año ayudando a las empresas eh, con este mal económico que nos aqueja a todos. Esto nos da una señal de que posiblemente a través de la flexibilización, decir que en el Ministerio de Hacienda no se dejó dinero para el pago eh, a, o estas ayudas sociales, posiblemente en un mes, a final del mes de octubre, el gobierno te anuncie porque es que ya está todo casi e igual. Lo único que no estarán ya funcionando de manera eh, es real, podemos decir que serán las discotecas porque ya está, eh, quienes más los taxistas que de alguna forma se estaban quejando, que laboran en la noche, ya tendrán casi el día completo para generar ingresos, los restaurantes están abiertos, o sea, la vida nocturna solo estará limitada en lo que tiene que ver con el área de restaurantes posiblemente nosotros escuchemos el mensaje del gobierno de que estas ayudas sociales eh, pues deberá de pararla por un asunto económico, creo que esto podríamos nosotros esperarlo por ese lado señores si bien es cierto que el toque de queda se ha cumplido y creo que sí que ha ayudado a la disminución eh, del COVID eh, eh, o a la, al, al no aumento más bien, al, al no aumento de los contagios. Generalmente, aunque en el día andemos en las calles, si usted va a un banco tiene su mascarilla, si va al supermercado tiene su mascarilla, En al menos en el centro de la ciudad, y, y siempre lo digo, es muy raro ver a una persona sin, sin su máscara puesta. Es muy extraño, entonces todo esto de alguna forma contribuye. Ahora, ese plan que hay que Francis y todo, o sea, ¿cuál es el plan que tenemos? Más allá del toque de queda para tener frutos que podamos decir, sí, se está trabajando, señores. Nosotros tenemos siete meses, tenemos casi siete meses en cuarentena, en toque de queda, en restricciones, en un sacrificio colectivo. Pero hasta cuándo entonces deberíamos nosotros de durar eh, solo en base al toque de queda que es incumplido por una parte importante de la población y ahí lo hemos visto. El reflejo del video de esa muchacha es un caso que se hizo viral. Pero eso es el día a día de muchos y muchas dominicanas que tienen su permiso, que salen a las fiestas, los paris en las cabañas, eh, en las casas grandes, en los barrios también, donde la policía sabemos que casi no puede entrar. San Francisco de Macorís, como ciudades eh, un tanto pequeñas, no vemos eso así de manera tan abundante como lo vemos en Puerto Plata, en eh, lugares más turísticos, más movilizados, en Santo Domingo, ni decir. También lo vemos eh, en las ciudades como... Santiago que hubo que cerrar el parque Aquí el parque no ha habido que cerrarlo Porque la gente como que ha sido un tanto comedida Al menos en la parte céntrica pero qué tanto eh, ah, va a impactar, va a impactar en los próximos meses. Entra octubre, noviembre, diciembre, seguiremos en toque de queda, ahí contando unos o dos, tres. ¿Cuál es el plan estratégico más allá del toque de queda que tiene el gobierno? Para nosotros decir que por lo menos en enero ya podremos estar aperturados de manera normal, porque si no duraremos entonces el 2021, que es lo que decía a principio de la pandemia, si no cerramos, si no se toman medidas serias, fuertes, contundentes, vamos a durar el año entero en toque de queda, con restricciones, pero no tendremos resultado de, de, de disminución. Para cerrar, di, eh, diciendo, estos datos ofrecidos por el Ministerio de Salud Pública me parecen muy irresponsables. Y en el día de ayer, cuando hablaban de, o daban la información del 0% de positividad en los aeropuertos, por Dios no son una ni dos las personas que yo conozco que han llegado al país y no han hablado de pruebas, siquiera en el, en, el, en el aeropuerto de las Américas. Muy buen punto ese, Carolina. ¿Cómo sí, pueden ellos saber es, si hay positividad o no en los aeropuertos cuando no están haciendo pruebas? No lo están haciendo. En el Gran Santo Domingo, tengo un familiar que vino de Europa y dice... Es o sea, decir que el la, de la realidad es cuando se hace prueba. No, no, oye, es, es un descaro, es una desfachatez decir o manejar estas informaciones para llevarla a un punto. Y decía el, el, el, el familiar, dice el, bueno, pero a nosotros no, a nadie le hicieron prueba, no hay revisión. Hay una aglomeración. En ese aeropuerto de las Américas, usted puede imaginar que no es lo mismo que Santiago, que es que nosotros generalmente vamos. La gente, la cantidad de vuelos llegando de diferentes países del mundo y que no hay COVID en los aeropuertos, o sea, te está diciendo que el que está llegando a la República Dominicana no tiene coronavirus, cuando te habla de un 0% en lo que tiene que ver con la tasa de positividad en los aeropuertos, esto es muy serio, y si fuera, verdad, porque no lo creo, lo sostengo, pues estamos en la gloria de que todo el que esté llegando a la República Dominicana no tiene coronavirus. Miren, en Estados Unidos, ayer... Eh, ya se llegó a la, a la cifra de 200.000 muertos, 200.814 muertos, ya tiene lamentablemente Estados Unidos como consecuencia del coronavirus, pero en la República Dominicana, eh, yo hace un tiempo preguntaba precisamente en este programa, eh, ¿Qué es lo que había hecho el gobierno de, de Luis Abinader diferente a lo que habían hecho las autoridades pasadas que lograron eh, eh, eh, ¿verdad? aplanar la curva y reducir la cantidad de fallecidos? ¿Qué es lo que se ha hecho? Se dijo aquí en este programa eh, que hay ah, que mil médicos. Todavía los mil médicos no han entrado. De hecho, a mí me parece hasta extraño que se estén tomando medidas cuando no se ha estudiado. ¿Cuántos médicos realmente es que hacen falta? Para, para suplir a los que están cansados, que naturalmente sí hacen falta. ¿Pero cuántos? ¿Son 100? ¿Son 500? ¿Son 1,000? No se sabe. A nadie le han dicho eso, a nadie le han informado. Tampoco se ha informado cómo es el procedimiento de nombramiento de esos médicos. Se, se dijo que habían 400 preparados, pero que todavía no han entrado. ¿Cuáles han sido las medidas? Se dijo que iban a hacer 7,000 pruebas diarias. Se hizo un solo día. Reto al que me muestre más de un día después del gobierno de Un día. Eh, eh, más de un día que me muestre donde se hayan hecho más de, de 7 mil pruebas. Una pregunta. ¿Y ella. qué dicen ahora, Carolina? Ah, no, es que hay poca demanda. O sea, hay poca prueba porque hay poca demanda. Sigue haciendo pruebas, Sigue haciendo pruebas, Porque se supone que cuando estaban en oposición eran los que más decían: prueba, prueba, prueba, prueba, prueba. Entonces ahora ustedes están precisamente donde tienen que resolver y la gente le va a exigir. Le van a exigir. Francis, yo no, Gerlian, yo no tengo el dato. Uh -huh. En San Francisco de Macorís han vuelto a la realización de pruebas en puntos, como por ejemplo frente al hospital, que en algún momento vimos que en varias ocasiones vinieron a hacerlo. O sea, en diferentes lugares para determinar el nivel de contagio. ¿Ha venido San Francisco de Macorís la realización de pruebas, no vamos a decir masivas, pero por lo menos una cantidad considerable? Eh, yo no lo he visto en la si prensa. El salud, doctor que nos llame. Sí, está de bravito eh, La gente de salud fue, pública con... Sí, eh, está muy de bravito ¿Quién? La gente de salud pública Que llamen por favor Aquí al programa o Que nos manden un informe O no sé eh, Que digan algo Si por ejemplo hay algún punto O en los últimos días eh, ha, ha habido aquí algún punto En San Francisco Donde la gente Se ha hecho prueba O donde la están haciendo Porque yo realmente Yo quisiera hacérmela Yo no tengo ningún tipo de síntoma Pero ya que no hay demanda Y que nadie se la quiera hacer Exacto. Yo me la quiero hacer Mire Mire, yo creo que la que en no. definitiva debemos enfocar el, el punto de que con certeza nos aboquemos a que la sociedad participe activamente de una solución definitiva. Todos sabemos la existencia del COVID. Todos sabemos la letalidad del COVID, aunque aquí ya se esté hablando de que la letalidad es muy mínima. Uh -huh. Por lo que se están dando como datos de ¿Y y 1.600 ¿y del último mes. Y por lo que estamos nosotros aumentando la cantidad de, de horas. Aquí se sigue haciendo actividad, actividad normal, lo han demostrado los videos, y no hemos logrado que la comprensión social... Entiende, tenga por interés la de ayudar a erradicar. Cada quien ha tenido un síntoma en su familia o una situación de un amigo a un, un conocido. Entonces, entre esto y la presión social que se ha armado a través de, los, de, las, de, las, de las redes sociales, y llevar a un Estado a cambiar o a flexibilizar por una especie de presión mediática generada, no, en lo, no solamente en los sectores que están incidiendo, que son los mismos que están cerrados, ¿eh? porque eso se entiende, que ellos tienen la necesidad también que como otros que se le han aperturado, aperturarse. Es decir, que después de aquí, los bares y discotecas discoteca deben recibir su primera oportunidad. Por lo menos hasta las... Hasta las 2 de la mañana. No, el, hasta no, las 2. Es normal. Pero, el, el toque de queda hasta Pero las 9. Pero tú lo no estás planteando de manera de irónica, Claro, porque sí. es que no tengo otra sí, forma de, de, de hacerlo, porque si tenemos, como yo dije en principio, cuando se estableció la, el, el relanzamiento del turismo, hay una contradicción claro. del Estado, que teniendo una realidad con la que tiene que luchar implementando las medidas de salud y a la vez anunciando una apertura del sector turismo, obviamente que había una contradicción. Entonces, al aumentar aquí, ¿qué? yo te pregunto, ¿en qué nivel nos encontramos de ver aperturado las discotecas? ¿A qué distancia? ¿A una hora? Claro, ¿ya? Debe ¿Ya? Todo ¿Ya? ¿A una hora? Entonces, yo creo que nos estamos confundiendo con esta confianza falsa que hemos nosotros mismos adquirido producto de que hemos ido y hemos ido perdiéndole temor. Y que el gobierno, sí. el gobierno le está trabajando sí. esa confianza porque eso no sí, claro. es que se da así. Te, tenemos Pacheco en la línea, Carolina. Yo entonces estoy en desacuerdo Pacheco, con Pacheco, la flexibilización. buenos días. Buenos días. Bueno. Vamos, que estoy en el centro. <risa> Contento bueno. verla de nuevo en el escenario. Así aparte, esa flor. Gracias, Pache. Un Para acompañar escuchando. a los dos botones que están ahí. <risa> sí, Muchas gracias. El tronco eh, está la, de vacaciones. Tanto las autoridades pasadas como las actuales están mintiendo al país. Están ocultando la realidad que está sucediendo. Es que no es posible que, ante desastres que hay en el país, haya un día que no haya muerto uno, no haya reporte. Entonces, eso lo están ahí utilizando como estrategia, por el mintiendo el país, para que mucha gente, por ejemplo, que viene del exterior, no se asuste, porque, óigate bien, es la primera vez que yo voy a un gobierno eminentemente de empresarios multimillonarios. Y esos sectores van a trabajar eh, para seguir enriqueciéndose, no para otra cosa. Por ejemplo, es aquí en San Francisco, el asunto del COVID, han estado jugando gallos, Inclusive me, me dijo un amigo que yo en los alrededores de la fortaleza que oyó una bulla allá, y ahí conocé eran gallos que estaban echando a la fortaleza Duarte. Óigase bien dónde que estamos. Y así en, aquí en San Francisco hay seis en galleras que están funcionando. Y van hasta militares, o bien sea, que quieren eh, empañar, apañar lo que están haciendo y la población se está perjudicando lentamente. Entonces, no es lo mismo Ve el que está bailando, que el que está sentado, el que está sentado, dice, oh, te prohíba la malo. párate tú para que tú veas, ve como que tiene que mover los pies y llevar la música. entiende. Y también eh, en el asunto del empresario, bueno, salió un informe del señor Luis Abinader, que es dueño de Cementos Nacionales, que él hace ganancias a través de lo, la compañía de Show en la Isla Vírgenes, la está desviando ya no está pagando impuestos Oye, está bien espérate es espérate que de espérate, transparencia, espérate. O bien sea, que muchas cosas pacheco, van a salir con las declaraciones pacheco eh, eh, repíteme eso cómo fue se ¿Ah? parece que se dime sí. puedes repetir eso que tú decías sobre decir, hay un informe uh, lo vi anoche en el canal en 37, de que Luisa Bienader tiene unas empresas que no está pagando los impuestos, lo envía directamente a la Isla Vírgenes. Así es. Una compañía del show, ya que me da el teléfono de él para yo enviarle el video para que sí, él lo vea. Off, off Porque a veces tampoco tú puedes dar, pero se dan situaciones. Y cuando alguien da y va y explica la situación, indica de que tiene los documentos, tiene la fuente. Mire, eh, eh, el. Es. Bueno, eso tenemos eso otra llamadita. Ano, anote ano. mi número, Pacheco. Eh, se lo, lo voy a dar. Mi número es público: 809-782-9648. El, el, el, el doctor Bonilla nos va a llamar. No eh, vamos no a ver acuerdo. si tenemos una llamadita. Eh, vamos a ver. Es que no me Buena, buenos días. Buen día. Bueno, mire, yo creo que el, el, el asunto de. de, de, de del toque en sí, y todas las restricciones cumplieron su efecto, pero ya lo cumplieron, ya la gente se educó, la mayoría de gente ya está educada, ¿sabe? salvo alguno que, que, que no le va a entrar de ninguna forma, pero ya depende de cada uno de nosotros. Ahora bien, hay un problema mayor y mayúsculo. aquí hay mucha gente que se va a quedar sin hogares, se va a quedar sin negocio todo el que tiene un compromiso, ya sea con un banco, con entidades privadas, con entidades públicas, que no puede elaborar, que no puede cumplir con su. El que te va a cobrar su interés, no le importa que, que tú no estés teniendo ingreso, que te, te, la mensualidad no te siga corriendo, tú vas a perder tu inmueble, tú vas a perder tu vehículo, tú vas a perder. pero Y eso no va a tener una forma de retorno, es decir. Yo no sé qué tanto es el, el, el, el problema en sí que tenemos y, y cómo está afectando a la sociedad. Después que todo esto pase, ¿Cómo va a, a, a, ¿cómo va a seguir afectando? No sé qué va a matar más. Si la depresión y todo lo que va a pasar por pues, tú, pides los bienes que ha conseguido por toda su vida, en ocho, nueve meses o un año, a, a la pandemia en sí. Pasen buen día. Por eso Muchas sí, por gracias. Pero fíjate, en ese sentido, lamentablemente... Consecuencias tenemos, tenemos consecuencias. Ciertamente que la pandemia restringió el flujo económico en el mundo, y una de las características que se presentan es la existencia o la subsistencia de sistemas económicos. Aquí se nos vendió que aquí no iba a haber ningún impacto. Durante la pandemia, el gobierno en mayo. Estaba hablando José Ramón Peralta de que aquí la, los institutos internacionales decían que que aquí iba a ser mínimo, que incluso <ríe> era un 1, iba a llegar a, a un... A, a, no iba a pasar y estamos a menos 8. Sí, Esta, tenemos... tenemos a...